Tras la ratificación de la condena de 30 años de cárcel a Marlon Martínez por el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero este miércoles y la disminución de 5 a 2 años a la sentencia a favor de Marlon Martínez. Hoy el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, Consideró que el responsable de la disminución de la pena fue el ex fiscal. Eso era una sentencia que se, venía, que se veía venir. Nosotros entendemos que la mala investigación, el mal expediente que incrementó Reggie Vittorio en aquella ocasión, ha dado paso a toda esta situación. Nosotros entendemos que hubo complicidad de ese señor a la hora de con el crimen de investigar, de llevar, de presentar la prueba necesaria para que sean condenados a 20 o a 30 años los acusados del asesinato de la joven embarazada Emel Peguero. La disminución de la condena que beneficia a Martínez, a quien el Ministerio Público buscaba aumentar la sentencia a 20 años, acusada de cómplice de asesinato, ha generado descontento en gran parte de la sociedad.